Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una nueva entrega de estos videos, sobre todo esta semana, que están dedicados a explicar, a traer un poquito más de claridad a, a las personas que todavía no han tenido una experiencia, no han tenido una sesión de coaching, no han probado todavía coaching. Y eh, bueno, como esto decía, es para poder aclarar un poquito más este panorama de qué si sí es coaching. En esta entrega de hoy, y te lo leo textual del flyer que lo comparto y también lo voy a poner ahora en el video, es ¿Qué si sí es coaching? sí es un espacio para indagar y cuestionar dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Esto es una de las características, si se quiere, más importantes o más destacables del coaching en referencia o en comparación, si se quiere, a otras disciplinas, otras metodologías de trabajo. Eh, y tiene que ver con que trabajamos desde el presente hacia el futuro, de lo que le está pasando hoy a la persona hacia ese otro lugar donde quiere estar el día de mañana, o, o de lo que está sintiendo hoy a ese otro espacio, esa otra sensación, otro sentimiento o emoción que quiere tener el día de mañana. Entonces, sí es un espacio para indagar, porque es otra de las cosas que hacemos los coaches, una de las características es que nosotros a través de preguntas, que son para indagar, pero tiene una particularidad, esto sí lo quiero eh, como destacar si se quiere, las preguntas no son para nosotros tener respuestas. Las respuestas son de ustedes. No, yo, o los coaches en particular, hacemos preguntas con el sentido, con el propósito, que la respuesta sea válida para el cliente. Si cuestionamos, que es otra de las cosas que dice el flyer, si cuestionamos, no es porque estamos haciendo un juicio de valor sobre lo que dijo, sino que ese cuestionamiento a lo que acaba de decir, es una invitación a la reflexión. ¿Sí? Entonces, de hecho, yo te puedo preguntar algo, te puedo cuestionar alguna postura, un pensamiento algo, y, y está bien si, por ejemplo, pasa que uno cuestiona algo y la persona igualmente lo, lo confirma, lo afirma, y está perfecto que así sea, es porque... Porque las preguntas están dirigidas justamente a esto, ¿no? a indagar, ¿no? a preguntar, a profundizar un poco más sobre el tema, también a cuestionar y no con el juicio de valor, que posiblemente si sí esto pasa en una conversación común, ¿no? en una conversación, si se quiere, de las cotidianas, de las habituales, pero no en una conversación de coaching. En una conversación de coaching el cuestionamiento va dirigido o tiene un propósito diferente que es la autorreflexión, es el autoconocimiento, es esto de indagar y cuestionar, pero para saber dónde está la persona, para que la persona se dé cuenta desde qué lugar lo dice, qué es lo que está sintiendo en ese momento, qué le está pasando, qué piensa. Y que esto le sirva para saber cómo llega a ese otro lugar, a ese lugar donde quiere ir. ¿sí? Entonces, sí es un espacio para indagar y cuestionar y que nuestros clientes sepan dónde están y hacia dónde quieren ir. Así que espero que te haya sido útil esta, si se quiere esta frase, como definiendo un poquito más sobre qué sí es coaching. Y que te animes, si todavía no has tenido una conversación de coaching, no has tenido una sesión de coaching, no lo que nosotros llamamos pedir coaching, si todavía no pediste coaching, te animo a que lo hagas. Es un espacio cuidado, es un espacio privado, es un espacio confidencial donde te invito a la autorreflexión, al autoconocimiento y sobre todo esto, ¿no? Que vos puedas con vos mismo. Con vos misma, indagar y cuestionarte dónde estás hoy y así lo, ver, pensar y sentir, así es el lugar donde vos querés ir. Y bueno, gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.